esta historia, del chico que la amaba más que a su vida, y es que le daba el corazón, la llevaba hasta el sol, era más. Pero en su interior, y mi solo interés, era un mal.